Buenas tardes, eh, bienvenidos a, al comienzo de año de nuestras actividades, que no podía empezar de mejor manera con este miércoles en el museo. Bueno, discúlpenme la voz, pero creo que estamos en la gran mayoría de la población con, con unos catarros bastante, bastante grandes. Y, como digo, bueno, estoy, creo que todo el museo, estamos muy contentos de tener hoy aquí. Uh, bueno pues a Rafael Hidalgo iba a decir el doctor Hidalgo, el profesor Hidalgo pero para nosotros a, siempre es Rafa porque es nuestro <risa> compañero y nuestro amigo desde hace muchísimo tiempo y hemos compartido pues muchas muchas experiencias juntos con él y con muchos arqueólogos y arqueólogas que hay en esta sala así que no podemos empezar de, de mejor manera nuestro año 2023 con nuestra actividad de los miércoles en el museo. Presentar al profesor Hidalgo, pues, es difícil porque tiene un, un currículum extensísimo, con lo cual me da como un poco de pudor hacer este resumen tan, tan, eso, tan pequeño que, que le voy a hacer, pero como le corresponde más hablar a él que no a mí, pues, lo hemos, lo hemos resumido ¿no? este currículum. Él, hizo, bueno, él es licenciado en Filosofía y Letras y Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Filosofía y Letras Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba. Cuenta, como ya les he dicho, con una dilatada trayectoria tanto como investigador como también en, en trabajo de campo en arqueología, que se materializa en diferentes vertientes. Por una parte, cuenta con más de un centenar de publicaciones científicas en las que se incluyen publicaciones en revistas nacionales y también internacionales, junto a contribuciones a congresos, capítulos de libros y también libros como coautor o como autor único. Sus investigaciones se han centrado, entre otros aspectos, en el estudio de la arquitectura romana y tarda antigua, con una línea clara de especialización en el ámbito en torno a las villas y palacios imperiales lo que le ha conducido a llevar trabajo de campo en dos de, esta, de estos espacios muy importantes una de ellas es villa Adriana en Tíbuli Roma de la cual nos va, nos va a hablar hoy y otra es otro yacimiento muy conocido por todos ustedes que es Cercadilla aquí en Córdoba con proyecto de investigación arqueológica de larga trayectoria temporal y con unos magníficos resultados Igualmente, ha llevado a cabo también diversos estudios sobre distintos aspectos de la arqueología de la ciudad de Córdoba y ha participado en obras y en investigaciones de conjunto sobre la Bética. Ha dedicado también bueno, estudios a distintos problemas o circunstancias relacionados con la arquitectura romana en estos dos ámbitos, tanto en Córdoba como en la Bética en general. Y en los últimos años... Ha llevado a cabo diversos estudios sobre la ciudad romana de Itálica, dedicados a la arquitectura y al urbanismo de la ciudad. Bueno, no lo he dicho, pero él es profesor en la Universidad Pablo de la Vide. Cuenta, como hemos dicho, con esa amplia experiencia también en dirección de equipos de investigación y excavaciones arqueológicas habiendo dirigido entre 1991 y 2001 el proyecto de investigación arqueológica en el yacimiento de Cercadilla aquí en Córdoba. Y continúa como codirector en la actualidad, ¿no? en algunos trabajos también. Y ha codirigido el proyecto de investigación arqueológica en Vila desde 2003 y como director único desde 2008 hasta la actualidad. Igualmente bueno, pues ha sido responsable de diferentes proyectos de investigación de, IMA, de Masí, pues de la Agencia de Obras Públicas de la Junta Andalucía, de proyectos de excelencia también de, de la Junta, de 12 proyectos del Ministerio de Cultura, de excavaciones Arqueológica en el Exterior y un proyecto de la Fundación Lobos BBV. Es codirectora además de la revista científica Rómula y habitualmente colabora o y ha colaborado como miembro de comités científicos o comités editoriales con diversas revistas y series. Y bueno, pues además ha participado como editor científico en la edición de diferentes monografías. Hasta aquí nuestro muy, muy, muy breve exposición de su currículum, que como digo, es amplísimo. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes. Eh, muchas gracias Lola por la presentación y quiero también agradecer al museo y la figura de su directora por invitarme a venir aquí a compartir esta charla con ustedes eh, aquí al Museo de Córdoba donde me siento en mi casa porque, y entre amigos porque como bien decía Lola eh, los colegas que estamos aquí presentes, unos cuantos, pues yo creo que la mayoría hemos echado nuestros primeros dientes de la arqueología o parte de nuestros primeros dientes de la arqueología aquí en el Museo Arqueológico donde siempre me, me he sentido, me siento en casa. Y vengo aquí a compartir con, con ustedes este proyecto de investigación que, que ya comentaba la directora Lola, en Viladriana, donde estamos trabajando pues curiosamente ya desde hace 20 años. Fue en 2003 cuando, por invitación de la Superintendencia Arqueológica del Lazio, especialmente por parte de la Superintendente Ana María Reggiani, comenzamos un proyecto de, de excavaciones, de investigaciones arqueológicas en Vila Adriana, en un primer momento dirigido por doña Pilar León Alonso, muy conocida también en esta casa, y a partir de 2008 eh, nos dejó eh, el apalo de la vida y continué yo con las riendas del proyecto. Eh, es un, era un momento este de, de, del inicio de, de, del siglo en el que la investigación en Viladriana era eh, activísima la superintendente Ana, Ana María Reggiani después de que eh, Viladriana fue declarada Patrimonio Mundial en el año 99 entendió que la vila se, debía abrir también a la investigación internacional un yacimiento, un sitio arqueológico de primer nivel en la arquitectura romana, pues debía necesariamente estar abierto a la participación de distintos equipos extranjeros. En ese momento, riquísimo de investigación en Villadriana, había proyectos italianos, alemanes, franceses, holandeses, suecos y uno español, el nuestro. Eh, la primera vez, por otra parte, que los españoles teníamos el privilegio de estar en Tivoli lo he incluido en el título, parafraseando el famoso artículo de Sir Ronald Sainz, at Tívoli, y nos enriquecimos muchísimo y creo que enriquecimos también la investigación en Vila Adriana. Progresivamente, estos proyectos de investigación internacionales, internacionales fueron desapareciendo, poco a poco, por cansancio, porque habían terminado sus objetivos, habían cerrado sus objetivos, porque la burocracia italiana es veramente difícil, y, y en un determinado momento nos quedamos solos. El único proyecto, llegó un momento que el único proyecto de investigación vigente en Viladriana, en un yacimiento de la categoría de Viladriana, era en nuestro español. En la actualidad hay tres proyectos de investigación en Viladriana, eh, para que se hagan ustedes una idea de la situación en la que estamos y el nivel en el que estamos. Uno. ...de la Columbia University de Nueva York... ...uno de la... otro de la Universidad de Oxford... ...estos dos llevan poco tiempo... ...y el nuestro, que lleva 20 años ya... ...el proyecto más viejo de Villa Adriana... ...que nos eh, ha llevado allí por 20 años... ...ya 20 años trabajando en la villa. ...a mí no termina de... ...y esto es una alusión a la cordobesa... ...no termina de sorprenderme... ...que con lo dificilísimo que es conseguir un proyecto... ...un yacimiento de la categoría de Villa Adriana... Lo hemos conseguido, lo tenemos ya más que estabilizado y reconocido por la arqueología eh, italiana y por las instituciones italianas, y sin embargo llevo años intentando reflotar las excavaciones en Cercadilla, aportando yo mismo la financiación de los proyectos de investigación que dirijo, y sin embargo es imposible me es mucho más fácil escapar en Vila Adriana que recuperar las excavaciones en Cercadilla tirando yo del dinero de los trofeos de investigación. Es una cosa que siempre me ha sorprendido y que sigo en ello y espero que, que algún día lo consiga. El teatro marítimo es el microcosmos en el macrocosmos. En un complejo de 120 hectáreas, con estos teatros públicos, con esta grandes sala de banquete, con grandes salas de audiencia, nos encontramos con espacios muy reducidos que le permitían al emperador aislarse completamente. ...y los espacios de servicio, entendidos de una forma muy amplia, en una manera muy amplia... ...tanto para todos aquellos esclavos que se encargaban del mantenimiento de la villa... ...como el comitatus, porque muy probablemente Viladriana funcionó como palatium... ...esto es, el emperador realizaba sus funciones oficiales allí y la corte tenía que acompañarlo. En este sentido, eh, el pretorio, un edificio de cuatro plantas de altura muy probablemente pudo servir eh, para albergar a estos funcionarios oficiales. Pero no es todo creación de Adriano. Esta arquitectura tan innovativa que genera Adriano en Villa Adriana, bebe de la fuente, como no puede ser de otra manera, de la arquitectura precedente. Y en especial del palatino, la residencia por antonomasia de los emperadores desde Augusto hasta Constantino. Y les muestro aquí como ejemplo un edificio sobre el que estoy trabajando ahora, en los últimos meses. Eh, un edificio que considero que es muy interesante. Estamos en la Domus Flavia. Es un edificio que se conserva mínimamente, un mínimo espacio, en los conocidos como de libia un ninfeo triclinium de la Domus transitoria de Nerón, que desapareció con el incendio del 64, sobre el cual se construye este edificio que se identifica como parte de la Domus Aurea y que fue obliterado en época de Domiciano con la construcción del triclinium imperial de la Domus Clara. Se conserva muy poco, muy poco de este edificio y, bueno, esta no se ve, pero a mí siempre este edificio se me había asemejado mucho al teatro marítimo que acabamos de ver. Me parecía que se parecía muchísimo y, aunque aquí no se ve, pasamos a la siguiente... Y bueno, digo, voy a colocarlo a la misma escala a ver qué ocurre. Aquí están los dos edificios a la misma escala, después de lo cual he pasado a llevar a cabo una reconstrucción de cómo sería este edificio y tanto lo conocido como lo que interpreto a la misma escala viene colocado sobre el teatro marítimo. La consecuencia es que coincide métricamente perfectamente uno con el otro. El muro de, que delimita el estanque del Teatro Marítimo coincide perfectamente con el muro perimetral del edificio, el interior coincide perfectamente, aquí se va 10 centímetros con respecto al, al canal interior y el último espacio, el último anillo del edificio del Palatino coincide con la fuente mistilínea. Incluso he adaptado la planta de este edificio a la pasarela del Teatro Marítimo y el pasillo que aparece en el Palatino coincide también con, perfectamente con una de las pasarelas del Palatino. Ahora, evidentemente aquí he tenido que cambiar el eje, si adaptamos el eje del edificio al eje del teatro marítimo, pues nos encontramos también que coincide perfectamente, el cuadrado en el que se escribe este edificio interesante del Palatino, coincide perfectamente con los muros que delimitan teatro marítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde mi punto de vista, el modelo y origen del teatro marítimo estaba en este edificio de la Domus Aurea de Nerón, tiene todo el sentido porque la arquitectura neroniana es uno de los referentes de la arquitectura adrianea. La arquitectura adrianea se mira muy a menudo la arquitectura de, de Nerón y, por otra parte, no podemos olvidar que el Palatino es la sede de los emperadores. Ahora bien, si ustedes me dicen, eh, ¿eso quiere decir que en el Palatino había un edificio como el Teatro Marítimo, con una isla, con una casa dentro, De ninguna manera. Lo que había en el Palatino no lo podemos saber porque este edificio se conserva por el nivel de cimiento. Pero una cosa que es segura es que, sin duda, era diferente. Es el modelo que desde el punto de vista geométrico y métrico ha tomado Adriano, pero siempre la arquitectura adrianea hace una lectura nueva, de manera que a partir de modelos precedentes los transforma en unos modelos completamente innovadores para la arquitectura previa. Nunca calca, jamás calca. Y ahora ya, después de esta breve introducción, en lo concerniente a nuestro proyecto, nuestro proyecto tuvo dos fases, bueno, tiene dos fases porque todavía, como, como ya ha dicho la directora, estamos, sigue vigente. Una primera fase entre los años 2003 y 2012, en la que centramos nuestra atención en el teatro greco, y una segunda fase que desarrollamos desde 2013 a la actualidad, ...centrada en el estudio de una zona central, una zona neurálgica de Villadriana, Adriana... ...que es la zona de Palacio, el primer palacio, la primera zona residencial... ...construida para Adriano en Villa Adriana. Cuando llegamos al Teatro Greco nos encontramos con un edificio conocido de antiguo... ...un edificio que aparece representado en la cartografía más antigua de Villadriana, ...en la representación, en la vista, que no es un plano de eh, Palmucci Estraca... Del que se conservan, se conservaban una gran cantidad de caries que salían de la Tierra, de las que no teníamos ninguna información. No había absolutamente ninguna información de excavaciones previas que se habían llevado a cabo allí. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni quién excavó allí. Y tampoco se había llevado a cabo jamás un estudio serio, riguroso, sobre el edificio en cuestión. Entre los muchos problemas que nos encontramos al abordar el estudio del teatro greco fue el de las restauraciones. En algunos casos, estas restauraciones de Visu se percibían perfectamente y no había ningún problema con ellas. En otros casos, costaba un poquito más verlas, pero también se veía muy bien y no había ningún problema. El problema se daba en espacios en los que nos encontrábamos que estaban representados ya en el plano de los ingenieros de 1906. Esto es, en 1906 ya habían visto eso. Y que realmente, después de muchas horas de estudio, después de muchas horas de discusión, el equipo delante de hacer arqueología paramental, de hacer analítica de argamasa, hemos visto que realmente son más que una restauración en sentido estricto, son un invento. En un momento muy antiguo, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, probablemente Lanchine, llevan a cabo la reconstrucción de parte del teatro greco, siguiendo la idea que en ese momento tenían de cómo pensaba que era el edificio. ¿Qué ocurre? Son intervenciones que se hacen obviamente con una tecnología tradicional, final del 19, principios del 20, con larga masa de, de cal, como se había hecho toda la vida, reutilizando los propios materiales del edificio precedente, con lo cual después de más de 100 años se había mimetizado tantísimo la obra que parecía original. Con lo cual es un problema gravísimo que hemos detectado en Villa Adriana y que estamos estudiando para que investigadores en el futuro sepan a qué se enfrentan. Cuando intenten llevar, intentan llevar a cabo una investigación de campo en Viladriana. Y otro problema gravísimo que nos encontramos fue el del agua. La capa freática en la zona del Teatro Greco, que es la zona más baja de Viladriana, se encontraba siempre, en todos los años que estuvimos excavando allí, el nivel del agua por encima del nivel de pavimento de la orquesta. Siempre estaba inundado, como consecuencia de la obliteración. Del sistema de drenaje de la parte final de Viladriana a partir de las construcciones no controladas que se hicieron después de la Guerra Mundial en el, en el barrio de Viladriana. Como consecuencia de eso y en función de la pluviosidad del año en cuestión, nos encontrábamos con un nivel de agua de unos 20 centímetros, 40 a 50 centímetros, hasta un máximo de 2 metros de agua, excavando en una zona con unos niveles de inundación de 2 metros que nos obligaba a poner la bomba todas las mañanas, vaciar el corte, excavar en fango, una dificultad añadida, que verdaderamente, en determinadas campañas, hizo la, la excavación eh, francamente difícil. Eh, y lo primero que hicimos en nuestro proyecto fue renovar la planta de los ingenieros de 1906, que era la única que todavía existía en Viladriana, antes de la creación de la conocida como la planta del centenario que hoy en día ya sí existe, y, al llevar a cabo una planta digital precisa y moderna del teatro greco, lo primero que descubrimos es que realmente el teatro greco no es ni un teatro a la griega, esto es, no es un teatro con el graderío con forma ultra, ultra semicircular, ni es un teatro a la latina, a la romana, esto es, con la cavea semicircular. Es un teatro adrianeo, es un teatro que tiene una cavea ovalada, es el único teatro del mundo romano que tiene una cadera de esta forma. Es un guiño cultista para aquel que, que, que sabe de geometría, porque muy probablemente cuando el edificio estaba en pie, lo mismo que ocurre ahora, era una circunstancia muy difícil de percibir que solo la podrían percibir aquellos que, tendría, que tuviesen una formación en geometría suficiente. Y este curioso óvalo en el que se, se basa la, la planta del Teatro del deco, está conformado por un primer arco de circunferencia que parte del eje principal del centro ortodoxo de los teatros, a lo que se suma dos arcos de circunferencia que parten de dos circunferencias que se inscriben a ambos lados del eje central y por último otros dos arcos de circunferencia laterales que parten del punto de conexión del eje ortodoxo axial con el eje transversal donde parte los centros de las dos circunferencias laterales. Eso sí, eso en lo concerniente al diseño teórico. El diseño práctico es muy diferente y forma parte de una situación habitual en Viladriana. En Viladriana nos encontramos con edificios muy complejos, muy elaborados y muy evolucionados desde el punto de vista del diseño y ejecutados de manera, permítame el término, bastante chapucera. Hay, yo he visto en Adriana chapuzas que jamás he visto en la capital de la Bética, en tantísimos años que he estado trabajando aquí. Uno se sorprende, ¿cómo puede ser que los arquitectos imperiales, que la casa del emperador, hagan estas chapuzas? La única forma que tenemos de entender estas chapuzas es la prisa. La prisa. Eh, se está construyendo muchísimo, el emperador vuelve de uno de sus viajes y absolutamente quiere ver este edificio terminado. Y ahí que terminado. Yo a mis alumnos de Viladriana, de, de Viladriana no, de la Pablo Dolavide, la Vide, le comparo Viladriana con la expo del 92. Aquí casi todos tenemos una edad y hemos conocido una exposición que se hizo deprisa y corriendo, que no había problema de dinero, como ocurre aquí, no hay problema de dinero. Pero que pocos años después empezaron a surgir problemas porque, evidentemente, la prisa había conllevado, había conllevado que el edificio, que el complejo, no se hubiese llevado de la manera precisa. No olviden también la cuestión que comentaba antes, la cuestión de la, las pieles de mármol, los revestimientos de pieles. El mármol lo topaba todo. Todos esos errores de obra casi en ningún caso se percibían porque quedaban bloqueados, quedaban tapados por el mármol. Para conocer, para identificar el edificio, cómo era, llevamos a cabo serie de cortes en zonas concretas que no han permitido reproducir la cávea, identificar el balteus en uno y otro extremo de la cávea para reproducir la orquestra, e identificamos también y excavamos el vomitorium en el eje central, el vomitorium en uno de los laterales, la prequintio asociada a ese vomitorium, a esas escaleras que permitían acceder al graderío y como consecuencia de ello ver que el graderío estaba conformado por dos maenianas. Hay dos zonas en el graderío, no las tres zonas ortodoxas en los teatros urbanos porque no estamos en un teatro urbano. Estamos en un teatro privado, en un teatro de corte, en el que evidentemente los asistentes son solo los, los invitados por el emperador y evidentemente no es necesario aquí la, la, la división jerarquizada de los teatros urbanos. También, siguiendo las medidas estándar que se utilizan para calcular ...la cantidad de espectadores que podían frecuentar el edificio... ...esto es, calculando entre 40 o 50 centímetros por asiento de cada, de cada espectador... ...pues podemos estimar que el teatro alcanzaría casi entre casi 3.000 espectadores... ...y algo más de 3.500 espectadores... ...lo que sitúa el teatro de Viradriana entre los teatros urbanos pequeños... ...y evidentemente muy por encima de todos los teatros de corte, todos los teatros de villas imperiales que conocemos, muy, muy por encima en cuanto al número de espectadores. También la historiografía tradicional había planteado siempre desde época de, de, la, de, de la vista de, de Strache, Palmucci, también en el plano de Contini, en los dos planos de, Pir de, de Piranesi, en el plano de la Cectosa San Martino de Nápoles y en el grabado de definitivo de su hijo, de Francesco, la presencia de una porticus a descaenan. Llevamos a cabo una excavación para verificarla y hemos podido comprobar que no existe. Esta porticus a descaenan, tan particular que la, interpretación, la, la historiografía había considerado que estaba presente en este teatro de Villa adriana no existe ni existió jamás, ni tampoco contó con una porticus podescaenan, con lo cual las, las actividades propias de esos espacios estarían acogidas por espacios cercanos, que sabemos que lo, que lo sabía, pero estaban separados del de, de teatro único. De teatro eh, en cuanto al segundo de, de los proyectos que hemos desarrollado, el proyecto en el área de Palazzo, como decía anteriormente, este proyecto es muy interesante porque se centra en un espacio de gran interés, como decía antes, que es la primera residencia de Adriano, en Villa Adriana. Corresponde a la primera fase constructiva de Villa Adriana en una zona que además cuenta con un interés añadido y es que este palacio, este palacio de Adriano, se superpone a la cono conocida como Villa Republicana, una villa precedente que constituye la propiedad sobre la que se construye Villa Adriana y que, curiosamente, como veremos más adelante, Adriano la respeta en bastantes aspectos. Es una villa que no solo respeta, sino que el hecho de respetar esta villa preexistente conlleva que buena parte de la organización urbanística de Villa Adriana se tenga que adaptar a este edificio preexistente. La cosideta Villa Republicana, que la vemos aquí, el pórtico de, lo, de las bibliotecas, e incluso, en buena medida, otra sala de banquete muy importante, que es esta de aquí, que es Doro cuando iniciamos el proyecto nos encontramos que desde el punto de vista arqueológico siempre se había mantenido el espacio central con un espacio vacío, no se sabía bien cómo estaba configurado, cómo se podía configurar, alguna interpretación que no parecía muy acertada, si bien es cierto que desde el siglo XVIII los arquitectos que han frecuentado Villa Adriana especialmente... Eh, los becarios franceses, que en un periodo concreto trabajaron de manera muy intensa a mitad del 18 en Viladriana, habían llevado a cabo distintas propuestas de reconstrucción de cómo podría ser esta distribución de patios, de pórticos, de peristilos de este área de palacio, si bien sin ninguna evidencia arqueológica. Trabajaban con la recreación del diseño arquitectónico mmm, pensando con la mentalidad que ellos pensaban que tenían los romanos, cómo podían ser estos espacios. Nosotros, nuestra primera actuación, nuestra primera actividad en esta zona de palazzo fue la excavación de estos espacios eh, centrales para verdaderamente ajustar de manera precisa y certera cómo se organizaban los distintos patios en torno a los cuales se distribuían, se organizaban las distintas estancias de este palacio imperial. Como consecuencia de ello, tenemos hoy en día una imagen bastante certera de tres de estos peristilos, el exterior es objeto de la próxima campaña, que si todo va bien la llevaremos a cabo en el en, entre los meses de abril y mayo, eh, y una cuestión muy importante que hemos identificado en estos peristilos, en estos patios, hasta ahora desconocida, es que lo que se conserva de ellos, que son los cimientos, están todos hechos con esta técnica, opus, opus inquetum con tapial, no hay argamasa. Estamos ante muros de época republicana, de la villa republicana. La configuración de estos patios es la misma de la villa republicana que se mantiene. Y no solo eso, sino que el hecho de mantener estos muros cogidos con tierra conlleva que de ninguna manera sobre esos peristilos se pudieron alzar columnas de mármol, sino que necesariamente se tuvieron que mantener ...las columnas de ladrillo revestidas en estuco de la Villa Republicana... ...lo que nos permite también inferir... ...algunos de los elementos de la decoración de estos peristilos... ...que hemos podido extraer en nuestras excavaciones... ...y algunos elementos de, de in situ de pintura mural. Esto es, en una villa de 120 hectáreas, como he dicho varias veces... ...que prácticamente toda ella está revestida con mármoles de colores... ...con riquísimos mármoles de colores nos encontramos con que la vivienda del emperador está con viejas columnas de estuco, con placa de cerámica y con pintura estucada, de época republicana de una vía precedente. Y esto, ¿cómo se puede entender? Nosotros, para, para comprender esto, partimos de, de, de la propuesta de una colega y amiga, la profesora Giuseppina Enrique Cinque, que ha planteado... Eh, con un argumento muy largo, que aquí no podríamos detenernos en, en él, que muy probablemente esta villa precedente era una villa de Augusto. Era una villa de Augusto, que fue el modelo de Adriano, en el que se miró Adriano, y que la elección de este espacio concreto para construir su villa imperial es como consecuencia de querer mantener el espacio ocupado por Augusto, simbólicamente, la continuidad con Augusto. Y como consecuencia de ello, sí podemos entender que en esta villa de mármol haya mantenido estos elementos arcaizantes que realmente no son otra cosa que el elemento que permite rememorar a Augusto, porque lo que deja allí son los peritilos de la villa de Augusto. ¿Mm? desde mi punto de vista, es la única forma de entender esta circunstancia que enriquece muchísimo la mentalidad adrianea y, de hecho, Nunca se podría entender desde el punto de vista de la economía de medios ni de materiales discutiendo sobre estos temas con, con un colega profesor de arquitectura de la Sapienza en Roma, me decía que costaría mucho más esfuerzo y tiempo mantener estos edificios que no haber hecho tabula rasa, quitarlo todo de en medio y haber construido todo de nuevo. De manera que no se puede entender de ninguna manera que este intento de mantener edificios, elementos precedentes, resistentes, sea una economía de medios ni de materiales, cuando por otra parte, en Viladriana sabemos que economía de medios, materiales, tiempo y personas no había ninguna. Hemos encontrado eh, canalizaciones bajo tierra que estaban cubiertas con losas de mármol porque simplemente era lo que tenían más a mano. Y como había prisa, ni siquiera han ido a buscar las tejas. Han cogido la losa de mármol y la han metido ahí sabiendo que aquello se enterraba y que no le iba a ver nadie no hay, hay prisa, pero no hay problema de abastecimiento de material de estos patios el, el primero de ellos, el elemento más interesante uno de los elementos más interesantes del área de palazzo en los que por cuestiones de, de tiempo me, me circunscribiré es este que vemos aquí el estibadium de palazzo una sala de banquetes conformada igualmente por este estibadium, este lecho de banquete semicircular eh, que creo que hemos excavado por tercera vez. Creo que el primero que lo excavó fue Lanciani, a fines del XIX, principios del siglo XX. Hemos encontrado restauraciones de, de, de algunos elementos muy antiguos. Luego, por una nota, sabemos que Eugenia Prina Ricotti, la directora de la vila, en los años 60 del siglo pasado, excavó también esta zona, pero no había ninguna información, sea de las excavaciones de Lanciani, sea de las excavaciones de Eugenia Prina Ricotti, y hemos excavado por tercera vez eh, este espacio, pero ahora sí que hay una documentación pormenorizada y detallada de este espacio, donde, al igual que hemos visto antes en el caso del complejo del Serapeo Canopo, está inscrito este Derecho de banquetas, este Estibarium, está inscrito en una excedra con una serie de hornas finas en las que igualmente se conserva, sea el hueco o sea el hueco tapo, eh, taponado, de sendas, tuberías de plopo, que nos permiten intuir la presencia de estatuas fuentes de donde el agua caería en cascada, chorreando de nuevo por el muro perimetral revestido de mármoles de colores, potenciando la vivacidad de esos mármoles de colores. El agua caía a un canal perimetral, el agua caía a un canal perimetral, desde donde, por un canal que pasaba por debajo del estibarium, pasaba a otro canal interior ambos revestidos de mármol blanco, con lo cual tenemos que entender que estaban a la vista, que se veían. Claro, el problema es el canal interior, porque el canal interior está justo delante del lecho de banquetes y el esclavo que tiene que pasar con la bandeja delante de los comensales para que cojan la comida, pues se encuentra con este estáculo delante. ¿Cómo se puede resolver esto? Pues para resolverlo, Partimos de la, de la identificación de una serie de hendiduras en el muro perimetral del estanque que, que tiene forma de L y que ent entendemos que son la huella de saqueo de una serie de barras metálicas que estarían a su vez sustentando una rejilla que permitiría por una parte que los esclavos pudiesen transitar delante de los comensales para ...llegar hasta ellos y por otra parte permitirían visualmente que se mantuviera a la vista estos canales. Y de hecho, este mismo tipo de, de hendiduras hemos observado que también están en el gran estibadium del Canopo... ...con lo cual donde el problema era aún mayor porque el canal era de mayor anchura... ...ahí sí que es verdaderamente imposible que los esclavos con la bandeja pudieran llegar a los comensales... ...e igualmente pensamos que aquí se dio esta misma solución... ...de esa cobertura metálica... ...elementos... ...que no se conservan... ...en la arqueología habitualmente... ...pero en el caso de Vila Adriana... ...sabemos que estaban... ...muy presentes... ...hablamos de sobre todo... ...de bronce dorado... ...delante... ...además... ...hemos identificado... ...lo que... ...lo que interpretamos... ...como la zanja de saqueo... ...de una tubería de plomo... ...que permitiría... ...abastecer... ...dos... ...fuentes... ...que estarían en los extremos del canal... ...alimentando... ...de agua el canal interior. Y ahora, en lo que se, en lo concerniente a cómo se soluciona la fachada, el frente de esta sala de banquete, la única información con la que contamos es esta huella en largamasa, lo que ven aquí es argamasa, esta huella en largamasa del saqueo de un sillar de travertino sobre el que siempre, sobre los que siempre, ...se disponen las columnas en biladriana. ...de manera que eso nos permite intuir... ...suponer que ahí había una columna... ...si esto lo vemos en planta... ...la ubicación de esta huella de una columna... ...a partir de la... ...obviamente distribución por simetría... ...de la arquitectura romana... ...y como no siempre presenta biladriana, ...nos permite plantear como hipótesis... ...la reconstrucción de un frente tetrástilo de cuatro columnas para este espacio, para esta sala de banquetes. Pero si se fijan, al llevar a cabo la reconstrucción con la altura de las columnas que nos da el intercolumnio, el resultado es la coincidencia de las columnas centrales con este arco que corresponde al, al ábside del nicho central. ¿Lo ven aquí? Y aquí lo ven también. Y esto pues nos hace pensar en la presencia de una serliana. Una, una forma arquitectónica que, además de contar con el apoyo de esto que estamos viendo aquí, cuenta con un apoyo mayor, esta es la reconstrucción que hemos llevado a cabo de del edificio, finalmente, un apoyo mucho mayor, como decía, porque la serliana es una forma arquitectónica que se difunde, que es muy del gusto de la arquitectura adrianea y aparece en muchísimos casos en la arquitectura adrianea, como es el caso del ninfeo de Licabetos en Atenas, el caso del ninfeo de Argos, el templo de Adriano en Éfeso, el ninfeo de Amán y los dos casos de Viladriana, precisamente en el mismo sitio donde estamos. El caso del Canopo, con una seriana continua como la del ninfeo de Amán, ...una zona muy compleja, muy controvertida... ...porque hay distintas hipótesis sobre la identificación de esta estructura... ...que al menos sin duda ha sido recolocada ahí... ...a partir de algo que muy probablemente estaba ahí igual en época Adrianea... ...y sobre todo la más importante del Serapeo... ...que es la que a partir de la comparación y la coincidencia... ...en geometría con el, el estibadium de Palazzo... ...nos ha servido como modelo... ...para la modulación, aplicarla a la reconstrucción de la, de la seriana de Exibarium de, de, de, de Palazzo. En el caso del, del serapeo del canopo, las reconstrucciones que se han llevado a cabo... ...siempre han planteado una solución muy abierta. En todos los casos siempre se plantea una solución muy abierta, pero esta no puede ser. No puede ser así porque aquí delante tenemos un bloque caído de este lateral... ...donde se conserva perfectamente un canal... ...que pasaba delante de la bóveda, alimentado por dos acueductos en los laterales... ...que es lo que Hubertus Manderschey ha planteado, que el rebosadero de este canal... ...conformaría esa lámina de agua, esa cortina de agua que permitiría al emperador hacer, hacer esas apariciones escenográficas. De modo que necesariamente la parte superior de la serliana del canopo debería estar cerrada a diferencia de esta de Palazzo, que sí consideramos que sería muy abierta, siguiendo el gusto de los triclíneas estivales. Estas coincidencias, que desde muy distintos puntos de vista estamos viendo entre el gran, eh, eh, la gran sala de banquetes del Serapeo Ganopo con aquella de, de Palazzo, también se producen desde el punto de vista de la geometría. Esto es la proporción de palazzo es igual a la proporción del complejo del canopo serapeo. A ello hay que añadir un dato que no he dicho, que no he comentado, y es que, obviamente, el canopo es posterior al palazzo, al estibadium de palazzo, de manera que nuestra propuesta es que este estibadium de palazzo, esta estructura de palazzo, constituyó, en el primer momento de la arquitectura de, de Viladriana, una especie de laboratorio en el que Adriano experimentó con esta forma novedosa, bastante novedosa en su momento, le gustó el resultado y lo extrapoló ya en una manera mucho más monumental y con proporciones mucho mayores en el gran complejo del Serapeo Ganopo. Estructura que tiene consecuencias también en época posterior, muy poca de la arquitectura de Viladriana la podemos seguir en edificios posteriores, porque fue una arquitectura demasiado moderna para la época. Fue una arquitectura demasiado innovadora para la época y muy pocas de las cosas de, de Viladriana se retoman por la arquitectura posterior. Hay que esperar a la arquitectura bajo imperial, a la arquitectura tetrarquica, sobre todo a la arquitectura costantiniana, para ver que se recuperan algunos de los espacios de representación, porque en ese momento a los emperadores les interesa mucho la representación imperial pero sí vemos en algunos casos esta influencia, como es el, como ven aquí, en, en las proporciones sobre todo en la villa de Ático en Lucu, en Grecia, y sobre todo en este otro, en la casa de la Exedra en Itálica, en la Nova Us, en el barrio construido directamente bajo los auspicios de Adriano. Que aunque no era nacido, aunque no nació en Itálica, era de origen eh, italicense. E igualmente nos encontramos con la excedra para el estibadium, con el gran jardín, con el gran sistudelante. Recientemente, por uno de los miembros del equipo alemán que, está, que ha estado trabajando en la Domus Flavia, se ha planteado que en la Domus Flavia pudo haber también un estibadium similar. Un ninfeo conocido de antiguo desde el, 19, desde el siglo XIX eh, se ha planteado que pudo tener también un estibadium con las fuentes y todo esto, lo que supondría que realmente estos estibadias de Viladriana, tanto Palazzo como Serapeo Canopo, no serían una innovación en la arquitectura adrianea como hasta ahora hemos pensado, sino que serían de nuevo en este caso también consecuentes de una construcción del palatino. Si bien en este caso yo he hecho la autopsia detenida de la zona buscando algún tipo de evidencia al respecto, no se han hecho excavaciones, no se conserva ninguna evidencia de un estibadium aquí, y teniendo en cuenta que esta forma es la forma típica de los ninfeos de época romana, los ninfeos en gruta, en cedra en, en, en, en, en etcétera, eh, pienso que es bastante, eh, digamos que he osado plantear, o poco riguroso, plantear que aquí había un estibadium, con lo cual, ...pienso que podemos seguir considerando... ...que Villa Adriana es el lugar donde se formalizan... ...estas nuevas salas de banquete. Y en el patio central nos hemos encontrado también... ...con un espacio muy novedoso... ...nos hemos encontrado con un Euripus... ...un canal de la Villa Republicana... ...un canal que contaba con tres brazos... ...en la fase republicana... ...que se mantienen también en época Adrianea... ...y que Adriano completa... En un primer momento, en el proceso constructivo, lo dota de un último brazo de mucha más anchura, de ocho metros y medio de ancho frente a los dos y medio que tenían los brazos republicanos, si bien, como ocurre también muy a menudo en, en Viladriana, durante el proceso de obra se replantea, se rehace y finalmente se cierra con un brazo que tiene poco más de los brazos republicanos laterales. Tiene, en este caso, tres metros frente a los dos y medio eh, laterales. lo que sí tiene de original la, la incorporación de este brazo adrianeo es que de esta forma el Viridarium Central se convierte en una isla es una cosa bastante innovadora para la época con lo cual habría que pensar en la presencia de algunos puentes que permitiesen alcanzar el espacio central pero de los que nos hemos, no hemos encontrado ninguna evidencia y al norte de este patio, al norte de este peristilo nos encontramos con un espacio conocido de antiguo muy bien, parecía que muy bien interpretado de antiguo que se interpretaba como unos dormitorios, dormitorios imperiales con dos cubículas, dormitoria cubícula en los lados conectados, conectados con dos letrinas que están a los lados también letrinas individuales, en Viradriana, la letrina individual siempre está hablando de la presencia del emperador allí dos antecámaras, ante, antecámaras relacionadas con eh, los cubículas y un espacio central que funcionaba como vestibulum. Es un esquema que funcionaba muy bien y, de hecho, yo mismo lo he utilizado como modelo para interpretar otro edificio. Pero, cuando empezamos a trabajar en esta zona, empezamos a documentar los pavimentos, limpiando sobre todo la huella en larga masa de los sectilia robados para reproducir la, la forma, las dimensiones, etcétera, empezamos a limpiar este espacio, empezamos a excavar este espacio y nos encontramos con que no había pavimento, nos encontramos con que este pase central, este supuesto vestíbulo central, realmente es un gran estanque. Es un gran ninfeo, una gran fuente monumental, con el fondo revestido de placas de mármol blanco, que contaba con una fuente encascada en la cabecera, dos fuentes en dos nichos semicirculares en los laterales y un canal que, ...recogía como rebosadero el agua del estanque para llevarla al Euripus rectangular. Ahora bien, el problema que nos encontramos de interpretación en este espacio... ...es que a este espacio abren cinco puertas. Dos puertas que comunican con las letrinas que he comentado anteriormente... ...dos puertas que, co que conectan con las cámaras, con las antecámaras que he comentado anteriormente y un gran vano central, en el frente, que comunica con el brazo del peristilo que permitía acceder a este espacio. Y de estas puertas, al menos las de la letrina, sabemos que eran de uso obligado porque hemos podido constatar que es la única puerta por la que se podía acceder a la letrina y a esta cámara, a, esta cámara, a este cubículum. Esta tiene una puerta de servicio lateral que es de servicio con lo cual probablemente era lo mismo. De modo que estas puertas eran necesariamente transitables. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo resuelven esto los romanos? Cinco puertas que conectan a un espacio de comunicación, pero que realmente es una piscina. Pues para resolver este problema, contamos con una serie de indicios, como son especialmente, y en primer lugar, una serie de pilares de mármol blanco, siempre mármol de Carrara, mármol de Luni, de en torno a 20 centímetros de lado, embutidos sobre la obra del pavimento de la piscina. Encontramos incluso, y loco, en el derrumbe del interior de la estancia, algunos de estos pilares, e incluso el hueco donde encajaba este pilar. El funcionamiento de los pilares, cómo están los pilares, está clarísimo. Con estos pilares hemos relacionado una serie de losas de mármol de nuevo, mármol de Luni, mármol de Carrara, de 10 centímetros de, de anchura, que estaban pulidas por ambos lados. No estaban concebidas para pegarse a un pavimento de argamasa. La relación de estos pilares con estas losas de mármol nos llevan a plantear que los pilares servían ...para sustentar unas plataformas de mármol que estaban sobre ellos. La Universidad de Tor Vergata, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tor Vergata... ...nos han hecho los cálculos de resistencia de las placas y de los pilares... ...y me han dicho, Rafa, hasta 50 centímetros de distancia de los pilares... ...puedes poner si quieres un elefante. Pero a partir de 50 centímetros se rompe. Con lo cual, hasta 50 centímetros de los pilares se puede proyectar esa plataforma que estamos con concibiendo. Si hacemos el cálculo de esos 50 centímetros en torno a estos pilares, el resultado es este. El resultado no hay forma de interpretarlo dentro de los principios y de las formas clásicas de la arquitectura romana. Se asemeja un poco a los viclíneas, a las salas de banquetes que tienen dos lechos laterales, pero sin llegar a coincidir con ellos, siendo, por otra parte, los viclíneas una estructura eh, muy poco difundida pero contamos con un as en la manga contamos con otro elemento que nos permite interpretar este espacio o pensar que la forma pudo ser diferente a aquella que nos proporcionan estos pilares y el as en la manga que tenemos son varias placas del revestimiento del suelo del pavimento de la piscina ¿hm? sobre las que se conserva el dibujo, la línea de replanteo de uno de estos pilares y la rebaba de argamasa de haber sujetado uno de estos pilares. ¿Qué ocurre? Como hemos visto antes en el Euripus y como vemos muy frecuentemente en Viladriana, bueno, hasta el punto que un miembro de mi equipo está haciendo precisamente su tesis doctoral sobre la chapuza en Viladriana, eh, nos encontramos que cuando el pavimento estaba ya hecho con los pilares embutidos, han visto que le faltaban pilares, han visto que no estaba bien hecho, que le faltaban algunos pilares, con lo cual esto nos evidencia que alguno de los pilares se replanteó sobre las placas de mármol. quieres decir esto que había más pilares que no sabemos dónde estaban, pero sí tenemos evidencia que había más pilares, sí tenemos evidencia que las placas, estas placas de mármol, tenían una superficie mayor, de aquella que nos muestran los pilares que están en situ. Con lo cual, podemos interpretar dentro de las formas arquitectónicas propias de la arquitectura romana este espacio, por una parte, cerrando esos, esas muescas extrañas que tenían estos, esas plataformas laterales y planteando también que, muy probablemente, estas dos plataformas laterales estaban unidas en el centro, de manera que lo que tendríamos aquí sería, sería un triclinium. Un pequeño triclinium acuático con espacio para tres clinai, para tres lechos de banquete, un triclinium en el que el comensal tendría la sensación de estar flotando sobre el agua, que la plataforma está flotando sobre el agua. Tenemos también otra evidencia que refuerza que estaba cerrado en el espacio central conformando este, este triclinium acuático y es la huella de un, del saqueo de una tubería de plomo que llegaba justo hasta aquí y en el canto de algunas de las placas de esta plataforma flotante hemos, hemos identificado prótomos de león con un agujero en la boca que llega a la parte de abajo de la placa de modo que la tubería de plomo llegaba hasta la parte inferior de la placa y el prótomo de león era una fuente con un surtidor de agua que interpretamos que estaría por lo menos aquí por lo menos aquí y muy probablemente, porque tenemos más de uno, en el espacio interior del canto de esta placa, de modo que ahí estarían las fuentes que estarían echando agua, vertiendo el agua hacia el interior de esta plataforma de, de este originalísimo eh, triclínio acuático. Pero todavía tenemos un problema y es que tenemos que ir a la letrina. Tenemos que llegar a la letrina por dos razones. Primero porque en el banquete adrianeo la letrina siempre está junto a él y, eh, y por otra parte porque, como decía anteriormente, eh, no hay otra forma de alcanzar esta letrina, especialmente en lo concerniente a esta. No se puede llegar de otra manera si no es a través de este espacio. Yo, en este caso, pienso que la solución no debió ser una solución como la que tenemos eh, constatada arqueológicamente en esta plataforma flotante, digamos, entre comillas, porque si no... ...la presencia del mármol sobre el estanque sería tal que al final no veríamos el agua, prácticamente. Creo que debieron elegir una solución mucho más ligera, por eso aquí tampoco hay ninguna estructura, de, ningún pilar de obra... ...porque aquí faltará alguno, pero casi todos están. No hay ningún pilar de obra y posiblemente debieron utilizar... ...una estructura más ligera eh, o bien una pasarela de madera, como tenemos constatada arqueológicamente por la huella en el Teatro Marítimo estas eh, eh, pasarelas eh, que eran levadizas, que comentaba anteriormente, que eran de madera, o bien, por qué no, un elemento mucho más ligero todavía, como es el bronce dorado, ¿eh? como he planteado anteriormente en el caso de Estibadium de Palazzo, que permitiría eh, hacer visualmente, que fuera visualmente mucho más permeable el espacio eh, inundado por el agua, el espacio de la piscina donde no podemos olvidar que tenemos una fuente en el lateral, con lo cual la axialidad no se puede perder, y podemos pensar unas fuentes, una, perdón, unas perdón, pasarelas así desforzadas, que verdaderamente son feas, es de reconocerlo, mmm, por esa orientación que tienen tan inclinada con respecto a los vanos, o bien pensar, teniendo en cuenta la orientación de estos vanos, pensar una pasarela, radial, que en ambos casos comunicaría con un espacio central que a su vez comunicaría con el triclinium. En cualquier caso, en lo concerniente a estos sistemas para alcanzar la letrina, forman parte evidentemente de lo hipotético, porque no tenemos ninguna evidencia. Mientras que la plataforma del triclinium creo que es perfectamente defendible a partir de, los, de la evidencia arqueológica que, que, que contamos, esto es una posibilidad eh, sin que podamos evidentemente confirmarla. En cualquier caso, hay que tener una en cuenta una cuestión importante. Nos encontramos ante un edificio único en la arquitectura romana. No se conoce ningún edificio como este, no se conoce ningún triclinium acuático en el que el comensal tuviese esta sensación de estar flotando sobre el agua en el que tú estuviese cenando en una plataforma sobre el agua. No hay nada parecido en la arquitectura romana. Pero igualmente, que decía antes, en relación al teatro marítimo, no se crea ex novo, no se crea de la nada, sino que se crea a partir de una tradición preexistente de triclinia de sala de banquetes en los que el agua se hace muy presente, como es el caso del triclinium de la villa de Tiberio en Esperlonga, donde, según la interpretación tradicional, el banquete se llevaba a cabo en una isla que estaba en el centro, el ninfeo de Punta Pipitafio en Baya en Nápoles, que forma parte de una villa de Claudio, eh, la villa de Agripa Póstumo en Pianosa, donde nos encontramos también el concepto de la isla, y como no, la, la propia Villa Adriana con el teatro marítimo. De nuevo nos encontramos con esa idea de, tan presente en Villa Adriana de la reformulación a partir de ideas precedentes, de poderos precedentes, de modelos absolutamente innovadores para la arquitectura del, model, del momento, pero que forman parte de una tradición larga ya de la arquitectura romana. Y para, para concluir mi intervención, solo quiero mencionar que, que lo que aquí he presentado, de ninguna manera, es trabajo mío personal, es trabajo de un excelente equipo de investigación que tengo la tremenda fortuna y privilegio de, de coordinar, que algunos desde hace 20 años, los más jóvenes desde hace menos años, trabajan de manera incansable para la difícil labor, que no se pueden imaginar ustedes hasta qué punto, la difícil labor de desarrollar un proyecto de excavaciones arqueológicas eh, español fuera de España. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, profesor Hidalgo, porque por la magnífica exposición y además por que sé que, que cuesta mucho hacer esa síntesis después de tanto trabajo. Y bueno, ahora cabe si ustedes tienen alguna pregunta o alguna cuestión, bueno, pues aprovechamos que él está aquí y si tienen algo que plantear, pues tienen la palabra. En primer lugar, darle las gracias por su brillante y brillante exposición. En lo que quería saber, si esta zona única, estas 120 hectáreas, ¿esto estaba implicado con el espacio del entorno? ¿Había una membrana que protegía y diferenciaba esa zona imperial con respecto a la zona no imperial? Y también decirle si esto se hizo durante la época solamente durante la época de Adriano o si después hubo algo que se combinó con Antonio Pío. Bueno, ya sabemos que había dicho que Augusto tenía algo ahí. Que se respetó un poco por los respetos al emperador primero, al grande, ¿no? Si eso fue obra pensada por Adriano y culminada por Adriano. Muy interesante las dos preguntas, sí señor. Eh, en lo concerniente a la primera es una línea de investigación que estamos desarrollando ahora entre algunos de los investigadores que trabajamos en la villa. La villa está en una plataforma entre el cauce de dos arroyos, de dos ríos y en el, la vertiente opuesta al valle, sobre todo en uno de estos dos valles, desde el valle opuesto a Vila Adriana, se ve perfectamente los espacios de la villa. No es pensable que eso fuese de un privado, que ese espacio fuese de un privado y que un privado pudiese estar ahí sentado mirando al emperador como va a hacer un paseo por sus jardines. ¿no? De manera que se está planteando, yo he dicho, 120 hectáreas construidas y se está planteando, se está repensando ...que la villa probablemente era mucho mayor de lo que pensamos hasta ahora... ...sin duda mucho mayor del espacio construido que conocemos hasta ahora... ...y que tenía esa, esa zona... Eh, ...no voy a decir de seguridad porque la seguridad no es más importante, tan importante... ...ahora le contaré... ...pero sí digamos esa zona que permite alejar a los privados... ...del lugar por donde transita el emperador. No es tanto una cuestión de seguridad... ...aquí no hay una muralla, ni hay nada parecido y la historia Augusta nos cuenta que Adriano estaba en su villa y se le ocurría irse a, a, a, a las Termas Roma, cogía su caballo, se iba corriendo y la guardia pretoriana tenía que ir como lo detrás de él, que se escapaba el emperador. Entraban y salían, no hay un concepto de seguridad como si hay en los palacios tardontiguos, tardo bajo imperiales mejor dicho, donde el emperador sí tiene ya más miedo. Aquí no, aquí estamos en un espacio bien protegido, bien seguro, pero sí hay esa distancia, digamos, de respeto para que el emperador no estuviese en, a la vista de los privados que tuviesen propiedad en, en el entorno. Y luego lo concerniente a la continuidad del uso de Viladriana. Eh, yo creo que Viladriana ni siquiera se frecuentó tanto en época adrianea. Hay un tema importante que no está estudiado en profundidad. Hay una colega del British Museum que lo está trabajando ahora Charro y es que hay poquísima cerámica romana, poquísima cerámica de época Adriana. La cerámica es la huella de la vida en un yacimiento arqueológico. ¿Eh? Nosotros hemos estado excavando una casa en Itálica y tenemos tolerada de cajas de cerámica. Después de 20 años en Villa Adriana tenemos 10 o 12 cajas de cerámica. No sé si Ana Felipe puede recordar cuántas, pero no mucho más que eso. Eh, falta la vida. Y sí hay una cosa importante. Es un proyecto megalómano tan vinculado a Adriano que los emperadores posteriores tendrían muy pocas ganas de utilizar ese espacio por estar tan vinculado a la figura de Adriano. Se frecuenta, se mantiene como villa, como villas del demano imperial, como ocurren todas. Las villas de Augusto, Posidipo, la villa que le regala, que le deja en herencia, Bediopolio, Augusto se mantiene como mano imperial en época adrianea y Adriana lo ocupa. Seguiría como villa imperial, como propiedad imperial, hasta época constantiniana seguro, y Constantino posiblemente la frecuenta, pero sería un uso muy esporádico y con un proceso paulatino de abandono, sobre todo, de los espacios perimetrales. Yo creo que el Teatro Orecao se abandona en un momento muy temprano, y creo que no se llega a derrumbar. Nosotros no hemos encontrado, como colegas del entorno de Villa Adriana, las esculturas caídas, las columnas caídas, los pavimentos de, de, de, de, de opuséctiles, de revestimiento de mármol... Hemos encontrado trocitos mínimos de, de mármol machacado. Se lo llevaron todo antes del derrumbe, se lo llevaron todo para reutilizarlo y muy probablemente en época Constantiniana, cuando se está llevando mucho material de las villas imperiales de, de, de Roma para eh, la creación de la nueva capital de Constantinopla. De modo que a partir de, de, de Adriano la ocupación, aunque continúa como propiedad imperial, muy reducida, muy reducida. Bueno, yo desde mi ignorancia, porque soy amiga de arqueología, pero no arqueóloga, he de venir, hemos tenido, yo he tenido la suerte de visitarla con el grupo de arqueología Somos Todos en una de las discusiones que hicimos a Roma. Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención es la gran cantidad o la utilización de la de, de la gran uh, utilización de, de la cantidad de agua eh, que hay en esta en esta vida esas piscinas es tan enormes y usted ha hecho referencia a esas cascadas a un nivel freático y quizás como geógrafa que sí que soy me llama la atención eh, de dónde procedía ese agua había un suministro, de, ha dicho, ha hablado ahora de dos arroyos, había algún acueducto, por otra parte también tendría que haber un drenaje de letrinas y demás. Eh, ¿Esta gran cantidad de agua, de dónde procedía en este caso? Para... No, no, no, no sé si en el viaje que hicieron a Vila Adriana tuvieron la suerte de visitar eh, Vila d'Este, Vila Gregoriana y en las cascadas de la Niene. No, no. sé si llegaron ahí. No, uh -huh. pues si lo hubiese visitado, entendería perfectamente de dónde viene el agua en Tívoli hay una cantidad de agua que no se puede usted imaginar Vila d'Este, los que están aquí presentes que la conocen lo saben, está llena de una gran cantidad de fuentes monumentales con una cantidad de agua tremenda que cuando uno escucha el canal inmenso por donde sale todo el agua que hace el juego de agua de Vila d'Este es una cosa tremenda Vila Gregoriana igual, llena de fuentes la Cascada de la Nieve tremenda es una zona que es riquísima en agua riquísima en agua, no falta... Agua. Y hay al menos dos acueductos que están llevando agua a Viladriana. Y a Viladriana llega agua en una cantidad espectacular. para abastecer no solo esas piscinas, porque esas piscinas al final necesitas poco, con que te entre algo, se va saneando, va saliendo el tropo el, el rebosadero, pero sobre todo para todas esas fuentes, porque hay que pensar que las fuentes en época romana no son como la fuente islámica que tenemos nosotros, ese chorrito de agua, ese sonido de fondo del agua, en el patio andaluz, en el patio islámico, no es así. Aquí la fuente es un chorro de agua inmenso con una cantidad de agua, es más, la Fontana de Trevi, ¿eh? lo que tenemos en esta, en esta obra de ingeniería romana en Viladriana. De modo que se utilizaba muchísima agua y sabemos que nos faltaba. Sabemos que se hacía muy presente y que por otra parte también está muy bien gestionada porque Viladriana está en un desnivel. Desde la parte de, más alta a la parte más baja hay en torno a 40 metros de desnivel. De manera que hay un sistema de uso del agua con distintas piscinas, que realmente es una piscina con el pechile, que es todo un castellón Esto es un depósito donde tú estás recogiendo el agua y a partir de ahí la distribuye a otro sitio. Y de ahí a otro sitio el agua que llega al teatro marítimo se ha identificado que hay un canal que la lleva hasta el pechile, alimenta el pechile, de manera que está perfectamente gestionada hasta llegar al último gran, la última gran caja de agua, que es el templo de Venus, que he puesto en la diapositiva, donde estaban estas grandísimas cascadas que repercoraban esta idea del mar, y que cuando uno se mete por la galería de agua que hay en el interior del templo de Venera, del templo de Venus, se ven evidencia de una cantidad de agua brutal, porque es la parte más baja donde está llegando el juego de agua, de agua limpia, claro cuando es el caso de agua limpia, de toda la villa, y a partir de ahí está rebosando una gran cantidad de fuentes que había, que había en la zona. De manera que sí, el agua está muy presente y viene de, de la zona de Tíboli. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, en este caso, muchísimas gracias, profesor Hidalgo. Siempre es un placer que vuelva a este museo en tu bueno. casa, que como bien has dicho, y muchísimas gracias a ustedes por asistir a, a nuestra actividad de los miércoles en el museo.